Hola amigos y amigas, otra vez estamos por aquí. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más. Esta vez vamos a estar explorando un poco sobre por qué perdonar. Y seguramente cada uno de nosotras o de nosotros hemos sido lastimados en alguna ocasión ya sea por algunas palabras hirientes o por la acción de otras personas. Quizá alguien nos engañó, algún familiar nos criticó, algún amigo nos saboteó un proyecto que teníamos, nuestra pareja nos engañó. Hay muchas formas en que hemos sido heridos, ¿no? E incluso hay... hay a daño más fuerte como abuso físico, abuso emocional. Y quizá si nos ponemos a hacer memoria, muchas veces muchas de las expresiones que escuchamos o que recordamos nosotros diciéndonos cuando hemos sufrido algún agravio, algo que nos hizo daño es, esto yo no lo puedo perdonar, nunca voy a perdonar eso, esto nunca se me va a olvidar, ¿no? Se le, se le hace familiar. Sí, un poquito, es como una de, de las frases que, que nos fallan cuando estamos en esos momentos de efervescencia, eh, cuando nos han dañado y cuando estamos con enojo, ¿no? Así que, con esa frase, estamos como de, de, de antemano, ya desde un inicio, poniendo un alto a algo que puede liberarnos completamente de estar manteniendo un sufrimiento constante con nosotros. ¿Y eso qué es? El perdón. Perdón es lo, lo que puede liberarnos de, de, de seguir eh, eh, manteniendo vivo un daño, un dolor que sufrimos, ¿no? Pero vemos que ya en nuestras modos, costumbre, en nuestra psique, ya vamos como. Y esto, nada no voy a olvidar, es como la afirmación que hacemos así, muy, muy cierta, como con eso estoy sellando este acto que me hicieron, ¿no? Así que hoy vamos a contemplar un poquito. Sobre el perdón que es, cómo nos beneficia y algunos consejitos aquí y allá que nos pueden ayudar a hacer este proceso un poco más fácil. Porque sí, como también he escuchado muchas veces por ahí, perdonar no es fácil y no es fácil. Y lo que hemos pasado por ese proceso quizá podemos dar fe de que perdonar no es fácil, pero es tan benéfico que vale la pena hacer el esfuerzo. Y, y, y tratar de hacerlo, ¿no? Claro, empezamos con las cosas más sencillas, más fáciles de manejar. O sea, no vamos a empezar con un mega trauma, un mega problema a trabajar esto, ¿no? Entonces, pues, yo creo que lo primero que tenemos que ver es, es eh, definir para estar claro que todos estamos hablando de lo mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí cuando hablamos de perdonar? ¿No? Porque habrá tantas definiciones... Como personas diferentes sabemos, ¿no? Entonces podemos empezar a ver de aquí, de donde estamos, a qué, cómo, cómo podemos definir el perdón, a qué nos estamos refiriendo el perdón, que, está, que vamos a estar dialogando un poquito hoy. Hay una definición que, que le quiero compartir, porque se me hizo muy interesante. Y viene del libro de manejan, Trabajando con la ira, de Venerable Tutte Chodro Y allí nos da una definición del perdón que dice Perdonar significa simplemente que dejamos de atar nuestra energía de vida al hecho de estar enojado con otra persona. Se la voy a repetir. Perdonar significa simplemente que dejamos de atar nuestra energía de vida al hecho de estar enojado con una persona. Si partiendo de esta definición que vamos a tomar como general para seguir generando, para seguir aportando más, más foco de, de definición sobre esta palabra, podemos ver que el, que el perdón está asociado con la emoción del enojo o del rencor. A su vez, el enojo y el rencor es lo que nos lleva a crear resentimiento. Que este resentimiento muchas veces viene acompañado con deseo de venganza. O como a veces le llamamos más amablemente, hacer justicia. Así que el perdón de que vamos a estar hablando hoy aquí es cuando tomamos, cuando tomamos la decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza que suelen acompañarlo. Fíjate cómo hoy, nosotros tomamos la decisión de dejar atrás esta emoción de rencor y esta ansia de querer venganza. ¿Mm? Perdonar no significa que vamos a olvidar o vamos a buscar excusas para justificar lo que nos pasó. No, no, está, no estamos hablando de eso. Ni tampoco perdonar aquí lo que el perdonar que estamos hablando aquí se refiere a que tenemos que reconciliarnos con la persona que nos hizo daño. De lo que sí se trata es de dejar entrar la aceptación para dejar que este daño se quede en el pasado. Ya eso, ese daño pasó, lo sufrimos una vez cuando pasó. Y seguramente que si estamos con resentimiento, nos vivimos muchísimas cientos de veces en nuestro repetir y revivir el, el evento en nuestra mente, ¿no? Buscando justificar por qué no actuamos así, o por qué actuamos así, o por qué debemos haber hecho esta de esta manera y no así, o debemos responder de otra manera. Ustedes saben todo este ciclo en que nos metemos cuando estamos con resentimiento, ¿no? Así que... Ahí un punto clave que tenemos que, que tener es como que es una decisión que estamos tomando nosotros de dejar de, dejar de lado algo que, no, que nos hace daño y que no ha estado haciendo daño por muchísimo tiempo. Así que, en otra palabra, nos estamos refiriendo aquí a dejar de estar controlados por el dolor que sufrimos, a dejar de autoinfligirnos nosotros mismos una y otra vez el mismo dolor como cuando nos seguimos reviviendo constantemente con nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza finalmente estamos hablando de poder continuar con nuestra vida sin seguir llevando a cuesta esta este mochila, nosotros decimos mochila en la, en la espalda súper pesado porque va cargado de qué? de odio, de venganza y eso es lo que hace con eso lo que hacemos es perpetuar el dolor y el sufrimiento así que soltemos esa mochila que hemos estado cargando tanto tiempo y caminemos más ligero eso es perdonar a eso es que te estoy invitando a que explore esa posibilidad de ir soltando todo esto que nos empeñamos muchas veces en seguir cargando, en seguir arrastrando con nosotros. Así que ya de, de plano, cuando estamos aquí hablando de estas definiciones que estamos explorando juntos, este, ya podemos ver mucho de la respuesta de la pregunta que tenía esta, plata, esta plática de ahora, esta enseñanza de por qué perdonar, ¿no? Para liberarnos de estar cantando tanto sufrimiento, que no es necesario, porque ya no sufrimos en su momento. No es necesario que sigamos sufriéndolo una y otra vez. Así que, esos son parte de lo... El, el motivo principal de, de por qué hacer este trabajo de ver cómo podemos trabajar con el perdón. ¿Sí? Hay otros beneficios, según estudio hay otros beneficios que están asociados con cuando aplicamos, cuando estamos practicando el perdón. Este, sí, yo creo que lo mejor es como decirlo, como una práctica. Tenemos que ver el personal como una práctica. No es algo que cae del cielo y ya se, se resolvió. No hay una fórmula mágica para hacerlo, pero hay procesos que podemos hacer, hay consejos que podemos seguir para ir practicándolo y cada vez integrándolo más en nuestra vida. Así que algunos de estos beneficios que, que se señalan ahí que tenemos menos ansiedad y menos estrés cuando perdonamos. Y pues sí, sí que es, como, es obvio, ¿no? Si tú estás este, constantemente obsesionado con, con un deseo de venganza hacia alguien o planificando mentalmente, porque eso es lo que hacemos muchas veces, estamos mentalmente planificando y voy a hacer esto, y cuando me lo encuentre le voy a decir esto, y si pasa esto, haga esto. Todo esto nos va creando como un una aceleración en nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es lo que llamamos ansiedad, estrés, estamos... Y esto a su vez, ¿qué hace? Afecta nuestras relaciones. De hecho, ya la relación con la persona que nos causa daño está afectada. Pero además de eso, cuando nos metemos en este estado de ansiedad y resentimiento, nuestras otras relaciones cercanas se pueden ver afectadas, porque no estamos al 100% presentes con lo que estamos haciendo. Tenemos una parte de nuestra mente planificando venganza aquí en, en, la, en la mente. ¿no? Así que también cuando ya estamos aplicando perdón y soltando esos resentimientos, nuestras relaciones son más sanas. Florecen mejor, se fluyen mejor. Definitivamente también vamos a tener una mejor autoestima porque muchas veces cuando nosotros estamos con resentimiento se mete por ahí la culpa porque nosotros empezamos a culparnos ah, es que todo es porque yo no actué así porque no hice todo de esta manera porque yo dejé que me hicieran esto todo un complejo de culpa y, y nos sentimos víctimas aplastados, todo todas estas emociones que vienen ahí asociadas con, el, con la autoestima ¿no? y claro, cuando tú quita un peso de encima, tú como que hace hasta físicamente tú haces porque es como un descanso una paz tú sientes paz, tranquilidad todo esto viene cuando nos vamos soltando toda esta cosa que nos tienen ahí con ese con, con que no nos permite perdonar no así que obviamente ya con, con esto que he señalado sacamos como conclusión que nuestra salud también va a mejorar en términos generales vamos a tener una mejor salud cuando estamos haciendo la práctica del perdón y no estamos acumulando en nuestro corazón y en nuestra mente resentimiento, rencor, deseo de venganza o deseo de hacer justicia, como le llamamos a veces, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando no perdonamos y si, y si seguimos alimentando el rencor muchas veces dejamos de disfrutar el presente. Nos sentamos de presente, porque nuestra mente y nosotros, nuestro corazón, está enfocado en la mala experiencia que vivimos. Nos quedamos como estancados en esa experiencia que vivimos. Mucho tiempo, a veces no es para siempre, pero a veces sí, es mucho tiempo y se queda muchas veces también en el subconsciente ahí. A veces pensamos que ya lo superamos y de momento vemos a una persona y sentimos toda la versión que viene encima de nosotros cada vez, porque no no lo trabajamos finalmente, quizás lo suprimimos y lo dejamos ahí como apagado, pero sigue estando ahí, ¿no? Así que sigue haciendo daño, mientras está ahí, en nuestra mente, en nuestro corazón, va a seguir haciéndonos daño, aunque no sea quizás de la forma tan visible como fue al principio, cuando estamos metidos 100% en la emoción de, del evento, o el acto que nos dañó. Así que, si nos confuscamos mucho con esto, podemos incluso caer en un estado de depresión. que aumentar la ansiedad en nosotros. Y, obviamente, cuando estamos con amargura, con enojo, otras relaciones van a estar afectadas o nuevas experiencias se van a ver afectadas, ¿no? Y también, definitivamente, nos metemos como en un mundo interno de nosotros, en un mundo interno donde estamos nosotros maquinando nuestra, y planificando nuestro plan de acción de venganza, que todo sea en la mente, finalmente la mayoría de veces todo se queda en la mente, pero es un desgaste increíble. ¿Qué pasa? vendemos la conectividad con otras personas, que nos metemos en nuestro mundo, en nuestra psiqui, en nuestro planeamiento o como queramos llamarlo, y perdemos conectividad y nos aislamos. Y esto es lo que muchas veces también nos no, no, no lleva a una depresión que puede ser severa, ¿no? Así que ya vimos ahí los pros y los contras de. de de, de aplicar este método o esta práctica, como decidimos llamarle ahora, hacer la práctica del perdón y la consecuencia cuando no lo hacemos. Así que, ¿qué podría ayudarnos a nosotros para empezar a hacer este acto de perdonar a, a alguien? Yo le comparto que yo creo que, como, como dirían quizás, los médicos, lo mejor es hacer prevención, no, no esperar que la enfermedad llegue, sino hacer unos proceso de prevención como nosotros hacemos, nos mantenemos tomando vitaminas, este, haciendo una vida saludable, haciendo ejercicio, esos son métodos de prevención para tener una buena salud. Así para evitar caer en, en el resentimiento, también podemos hacer un tipo de Prevención cortar, yo le llamo, prevención cortar. Y es que antes de que se convierta algo en resentimiento, porque no pasa así de la noche a la mañana. O sea, nosotros, alguien nos hace algo y nos sentimos súper mal, nos quedamos paralizados, no actuamos como queríamos actuar y después empieza todo el proceso donde se va construyendo ese resentimiento. Es como si tuviéramos una, una bolita de nieve, tuviéramos en lo alto de una montaña, tuviéramos una bolita de nieve, que la hacemos y la tiramos de, de, de, de, de la cima alta y según la bolita de nieve va corriendo a través de la nieve, va aumentando su tamaño, va aumentando su tamaño y una bolita que salió así al principio, cuando llega al final de la cuesta abajo, quizás tenemos una bola de este tamaño. Asimismo, es como una analogía, nos pasa con, con el resentimiento cuando lo construimos. Alguien nos hace algo que nos dolió muchísimo nosotros no actuamos como pensamos que debimos actuar en ese momento. Después nos quedamos como traumatizados, quizás no es la palabra correcta, pero confundidos, molestos, enojados, porque nosotros muchas veces estamos enojados con la persona que nos hizo el daño y encima estamos enojados con nosotros porque no actuamos de la manera que nosotros estimamos ahora que debimos haber actuado. Así que, una, algo que puede hacer para esto de prevención es enfrentarnos. Si estamos listos, enfrentarnos con la persona que, que, que sentimos que nos ofendió y decirle: Mira, cuando tú hiciste esto, yo me sentí así, así, así y de esta manera. Y ya eso libera el, el, el punto de presión que podemos hacer si no, si no hacemos ese acto inicial, no ese acto de prevención. Y si no tenemos. Eh, nos, si nos sentimos que no estamos listos para enfrentarnos con la persona que, que nos hizo el daño, podemos buscar un buen amigo que nos escuche. Y ese amigo quizás nos va a dar otra perspectiva. Es como, yo siento que es como que cuando uno la agarra para uno solo y lo internaliza, ahí es donde se empieza la olla de presión. Es como una olla de presión que empieza a cocinar, a cocinar, pero si nosotros tomamos la prevención de, o, o cortamos esto del inicio, liberamos esa presión, todo siento yo que se apacigua más, se apacigua más y no caemos en este ciclo de, de venganza y de buscar. Así que cuando hablamos con este amigo, nos puede ayudar a mirar otro punto de vista que nosotros no, no vemos porque Sabemos que filtramos cosas cuando nos enfocamos en algo que es lo que nos tiene la atención atrapada en ese momento. Filtramos muchas otras cosas. A veces alguien nos dice algo que nos hirió en ese momento y ya ponemos a esa persona como una persona súper malvada, eh, eh, dañina, que no quiere ver a, aplastado y, y, y perdemos de panorama que saque esa persona ha hecho muchísimas otras cosas por nosotros que son benéficas. Nos ha acompañado en situaciones difíciles, ha estado con nosotros apoyándonos en otras cosas. Pero nos metemos en esta acción y borramos, borramos lo otro. Y a veces, cuando, entonces, cuando tenemos la oportunidad, ya sea de hablar directamente con la persona y muchas veces, a veces, quizás puede ser que la persona, no, pero esa no era mi intención, lo que sea, y ya el asunto queda resuelto ahí, en ese momento. Así que lo mejor es prevención cortar. O sea, Con los sentidos, porque nosotros somos, somos sabios. Sabemos cuando empieza algo que no en, menos, en una hora ya no hemos pensado dos o tres veces. Ya sabemos que estamos ya metidos en la ebullición de crear resentimiento. Así que a mí personalmente esto me, me ha ayudado mucho. Claro, no siempre uno puede aplicarlo, pero siempre que se pueda evitar crear un resentimiento, vale, vale hacer el esfuerzo, ¿no? Así que eh, baja la intensidad. Esto es lo que, lo que, lo que yo quiero decir, esto es que baja mucho la intensidad con que vamos a enfrentar ese, ese dolor o ese remordimiento. O es ese dolor o ese resentimiento que empieza a surgir en nosotros y lo detectamos a tiempo y vamos aplicando estos consejitos ¿no? de o oh, hablar con la persona o buscar a alguien que nos escuche. O incluso si tampoco tiene a mucha gente a mí me sirve mucho a veces escribir. O sea, ok, no, no pude decir esto a la persona directamente, pero se lo voy a poner en, por escrito en una carta. Ese desahogo baja la presión baja la, la presión y la intensidad de, de, del momento. Así que ese es como eh, mi tips este, principal para, consejito principal para ir trabajando con esto de, de, de la práctica del perdón. Lo otro es reconocer el daño. Muchas veces cuando hemos sido dañadas por alguien que es muy cercano a nosotros, a nosotras, eh, tratamos de esconder ese dolor para protegernos, pero quizá el solo hecho de afrontar el sufrimiento nos, nos permite estar mejor con nosotros mismos, porque entonces cuando estamos tapando un, un dolor no es que deja de estar el resentimiento ahí, es que encima de que hay resentimiento nosotros queremos taparlo, oprimirlo y ya es todo otro proceso que siento yo que lo hace todavía más doloroso y a veces hay dolores con de sí, sí, me hizo daño. Era mi hermana y es mi hermana. Pero sí me hizo daño lo que me hizo. Ya reconocerlo baja baja también un poco la tensión y nos permite entonces poder trabajar con el perdón. Porque si ni siquiera lo hemos reconocido que está ahí el dolor, ¿cómo vamos a trabajar un proceso de perdón? ¿No? Así que lo primero es como reconocer que sí, hay un daño hecho y y ya desde ahí podemos empezar a trabajar con él. Y lo otro es deshacernos de resentimientos. El resentimiento nos lleva a la venganza. Y este deseo de venganza, de hacer justicia, hace que las heridas se mantengan abiertas. Y si estamos metidas o metidos en un ciclo continuo de resentimiento y venganza, no podremos sanar nuestras heridas. Tenemos que darle espacio. Y no seguir alimentándola constantemente. Porque esto no nos permite abrirnos al perdón, porque siempre estamos ahí. No sé qué me hizo esto, y que por qué lo hizo, que por qué lo hizo. Lo hizo". Entonces, tenemos que de ir deshaciendo de ese resentimiento, que podemos aplicar también la técnica de hablarlo con nosotros mismos, hablarlo con alguien más. Eh, desahogando, escribiendo, todo este proceso de, de no quedarnos eh, fijos en algo, ¿sí? Nos quedamos fijos ahí, eh, reciclando, reviviendo el escenario, reviviendo el momento donde se nos hizo daño. ¿no? Así que, ¿por, qué, ¿Por qué el resentimiento es tan tóxico cuando estamos tratando de sanar y perdonar? ¿Mm? Es porque cuando regresamos al escenario de, de, de donde ocurrió, donde fuimos heridos, donde ocurrió el trauma, donde ocurrió el drama, porque a veces también nosotros hacemos un drama. Esto porque agrandamos algo que pasó. No es que no le demos sentido a algo que pasó, pero a veces lo ponemos mucho más grande de lo que fue cuando lo seguimos alimentando constantemente. Entonces, ¿qué nos hace? Es que tan tóxico, porque cuando estamos en ese reactivar el momento de lo que pasó con el resentimiento, estamos también recreando otra vez al yo, el yo que está lastimado. Lo traemos un, otra vez. Volvemos a ponernos en la postura de ser la persona que fue ofendida, la persona que fue lastimada, la persona que fue maltratada, la persona que fue criticada, la persona que fue ofendida. Y empezamos a crear cierta familiaridad con estas designaciones que nos damos y nos ponemos frente a la vida desde esa postura. Me pongo frente a la vida de la postura del lastimado, del ofendido y creamos una identidad de víctima. una identidad de víctima que muchas veces nos deja pasivos frente a los demás, frente a las situaciones y frente a la vida en general. Así que esto de resentimiento sí es, es tóxico porque se van entretejiendo con muchas otras vertientes de crear identidades que no somos suficientes, de que somos poca cosa, de que no valemos para tal o tal cosa, entonces eso es muy muy, muy cuando estamos en ese rol y, y muy familiarizados con esto se hace difícil empezar este proceso de sanación y de soltar y de perdonar. Entonces otra cosa que puede ayudarnos cuando estamos trabajando en la práctica de perdonar a otros es ver a la persona en su totalidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando, cuando somos heridos, este, solo nos enfocamos en esa acción que nos hirió de esa persona. ¿sí? Y la persona somos más que nuestros errores. Así que ver a la persona en su totalidad como un ser humano, con su defecto y acierto, y confiar en la capacidad de que esta persona con ayuda puede cambiar tenemos confianza de que la persona puede cambiar esto también nos ayuda a perdonar y mira otros aspectos que tiene esta persona más allá de, de la forma en que se en la, más allá de la forma en que se relacionó con nosotros en el momento que, que nos hizo daño no entonces no, no, no, no congelar a la persona en una forma de ser, en un estigma a la persona. Es así y no hay manera de que cambie. No, me amo. esa persona que tiene familia, tiene amigos, tiene todo como tú. Y seguramente que lo que hizo fue motivado por una forma errónea de buscar la felicidad, como todos nosotros. Así que nosotros tampoco somos santos, nosotros cuando nos revisamos hemos hecho acciones que son muy dañinas y nos gustaría que la persona que hemos dañado en algún momento piense esa persona tiene otros aspectos, además de esto que pasó conmigo, ¿sí? Así que eso, porque tendemos mucho a, a, a, a poner a la persona en un bloque, en una sola línea, ¿no? Es así y ya, hizo esto y es así y no vemos son diferentes ángulos que tiene, y ver estos diferentes ángulos nos puede ayudar a abrir, a abrir nuestro corazón para perdonar. Eh, lo otro es, relacionado con esto también de la persona, es poner, tratar, tratar de poner en la posición del otro, tratar de entender por qué habrá hecho esto, qué estaría pasando por su mente, ¿Qué sufrimiento, qué dolor estaría presente en él cuando hizo esto? ¿Mm? Y mirarlo desde la empatía. Y esto también, cuando estamos siendo empáticos con otra persona y tratamos de entender qué lo motivó, qué lo hizo hacer esta acción, también nos permite, nos da apertura, nos da aire para poder perdonar con más facilidad. Que. otra cosa es que cuando perdonamos no debemos, no debemos perdonar con la expectativa de esperar cambio por ejemplo la gente no tiene la expectativa de que la gente va a cambiar a veces yo le digo honestamente a veces nosotros estamos resentidos con una persona y esa persona no tiene la más mínima idea de que no ha causado el daño que nosotros le estamos asignando por alguna acción que hizo puede ser que esa persona ese día estuviera despistado o no estuviera prestando atención no lo hizo con una intención mal de que voy a hacer esto para dañar a esta persona ahora específicamente en este momento estaba ofuscado quizás con, con alguna situación difícil en su vida y actuó este, de manera que ofendió a otra persona entonces tenemos que que tener estos parámetros en mente. O sea, ¿no? Nosotros cuando, cuando lo que estamos buscando con el perdón es liberarnos nosotros. No es hacer que la persona cambie, que te transforme, que nos pida excusa. No. Lo que estamos buscando es liberarnos nosotros y nosotras del sufrimiento que venimos cargando. ¿Sí? No es que, ah, yo te voy a perdonar y tú me vas a dar una declaración de, de culpa o, o me vas a pedir una disculpa, ¿no? No esperemos nada a cambio. Lo que nosotros tenemos que esperar a cambio es solamente esa paz que vamos a sentir cuando soltamos esa, esa carga que venimos cargando ahí, ese, ese peso que venimos cargando con nosotros con, con, de haber mantenido un resentimiento por algo que nos hicieron, ¿no? Así que esos son como algunos conceptos para trabajar con esta práctica del perdón hacia otra persona que nos pueden ayudar a, a salir de la ofuscación en la que nos metemos con el resentimiento y ampliar nuestros horizontes y permitirnos tener espacio, aire, para contemplar el perdón. Pero también podemos mirar el perdón desde otro ángulo, cuando es cuando se trata de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Esto puede ser hasta más difícil que tratar de perdonar a otra persona. Se lo digo, se lo digo por experiencia. Somos muy críticos muchas veces con nosotros. Somos muy duros con nosotros mismos. Pero súper fuerte, súper duro y súper crítico. Y tenemos que aprender a desarrollar compasión para nosotros. Empezar a tratarnos con cariño. ¿no? Así que nosotros también como hemos recibido daño también, seguramente hemos dañado a muchas personas. Hemos hecho comentarios hirientes a otra persona, ya sea directamente o peor, a sus espaldas. Este, ¿Cuántas veces hemos ocultado algo porque no conviene que se sepa o no nos beneficia si se sabe? Y eso, a su vez, puede estar causando daño a otra persona. ¿Cuántas veces hemos engañado? o traicionado la confianza de otra persona y después cuando lo vemos, nos pesa, nos pesa, nos sentimos culpables y nos cuesta a veces pues, muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo perdonarnos. Somos muy, somos infalibles con nosotros muchas veces. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar con el perdón hacia nosotros mismos y hacia nosotras mismas? Lo primero es reconocer que hemos causado un daño y que hemos afectado a otros. que a veces también usamos la técnica de, de tapar lo que hemos hecho, pero sabemos, conscientemente sabemos, que lo que hicimos no estuvo, no estuvo bien, no estuvo a la altura de lo que tenía que estar. Así que reconocer y tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad sino yo creo que la, la etapa prevención, cortar desde este ángulo de nosotros mismos, puede ser, si estamos listos, pedir una disculpa. Si estamos si reconocemos que cometimos un error, pedir una disculpa a la otra persona, lo no antes que podamos. Si no estamos listos, quizás también hablarlo con otra persona, un amigo, una persona que consideremos que, que nos pueda aportar. Y quizás hablando con esa persona, cogemos el, el, el valor para pedir una excusa o, o hablar con la persona a quien le hicimos daño. Así que siempre en la etapa prevención, cortar es lo primero que debemos explorar, ya sea para perdonar a otro, para perdonarnos a nosotros mismos. Y ven, otra cosa también es para nosotros poder entendernos por qué tomas y ven. ¿Qué emociones y qué sentimientos estaban involucrados cuando actuamos de esa manera? Porque eso nos permite también a un futuro, nosotros estar alerta. Oye, cuando estoy sintiendo esto, cuando me siento así, cuando me siento insegura, cuando estoy bajo un proceso de, de envidia o de miedo, puede ser que yo tengo que cuidar más y estar más alerta, porque estoy más propenso a, a causar daño a otra persona. ¿no? Así que son para ir aprendiendo ¿no? lo que estamos haciendo y otra cosa es entender que somos seres humanos que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que nosotros no somos nuestros errores. Así que empieza a ver la totalidad de nuestro ser también. Sí, cometemos acciones que nos cometimos una acción que no fue buena, que no fue cordial hacia otra persona, pero no siempre somos así. No siempre somos así. O sea, no nos enganchemos en que soy la mala de la película. ¿No? Porque a veces caemos en ese, en ese, en ese juego, ¿no? Así que por eso también los pasos anteriores de reconocer y de ver qué nos llevó a esto nos ayuda mucho a entender cuando estamos analizando y ver que, pues, que, que, que nuestros errores no nos definen. Lo que nos define es la forma en que afrontamos esos errores. Eso sí, una vez reconocemos que he hecho un error, ¿cómo actuamos? Eso sí nos define como persona. ¿No? Pero no el error en sí. Y también abrirnos a la compasión de la persona que éramos en el momento que cometimos ese error. Abrir nuestro corazón a la compasión a comprender que fallamos, que cometemos errores y tratarnos con cariño, no como un juez feroz que está ahí para castigarnos. Hay que tener esa apertura de, de compasión. Cuando, tenemos, cuando aprendemos a tener compasión hacia nosotros mismos, esto también hace más fácil que cuando alguien nos causa un daño, nosotros podamos tener también compasión hacia esa persona, porque vemos, hemos vivido, hemos analizado que en algún momento nos hemos ofuscado con algo y hemos terminado haciendo daño a otra persona. Y eso no quiere decir que somos una mala persona en su totalidad. Lo mismo le puede le pasó a la persona que nos hizo daño a nosotros. Quizá estaba en una situación complicada, difícil y fue su reacción. Entonces, tener esa apertura de compasión hacia nosotros mismos, también abre la puerta a tener esa compasión hacia otras personas que nos han hecho daño a nosotros. Así que básicamente es como un juego entre nosotros, ¿no? Así que, para empezar a trabajar con el perdón tanto para otros como para con nosotros mismos, podemos recordar que tenemos que llevar estos procesos con delicadeza. No son procesos, tenemos que ser amables con nosotros, y sabe que quizás no todos los actos que nos hicieron cuando empecemos a intentar esta práctica del perdón podemos, podamos hacerlo. Habrá situaciones que pasaron, que, que la vemos con tratamos de verla con apertura, tratamos de aplicar estos consejos que estamos viendo aquí. Pero de momento sentimos que todavía no estamos listos para perdonar. Lo intentamos después. No tiene que ser a la primera. Ahí, a eso es que me refiero. con tener delicadeza con este proceso, con nosotros mismos, ¿no? Y teniendo mucho cariño de saber que, pues, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Lo importante es que estemos intentándolo, que estemos abriéndonos a hacer esta práctica de perdonar. Porque es definitivamente, en definitiva, es para nuestro bien. En primer lugar, esta práctica es para nuestro bien, para liberarnos de, de sufrimiento que muchas veces es innecesario que lo estemos cargando por tanto tiempo. Así que, y también tener en mente que todos estos consejos que, que estamos hablando aquí son no vayamos a pretender que, tenemos que, que lo vamos a aplicar a todos los problemas que tenemos. Hay problemas que son más profundos, más intensos, más traumático que lo más probable requieran ayuda o acompañamiento de un profesional y nosotros tenemos que estar abiertos cuando nos damos, damos cuenta de que chocamos con alguna situación algo que no lo podemos manejar nosotros mismos para intentar este proceso de perdón, busquemos ayuda, busquemos ayuda profesional, la ayuda profesional que necesitamos en ese momento, ¿no? Así que... Eh, esto, esto es lo que quería compartirles básicamente y, y también saber que, que, que este proceso, esta práctica, ¿no? esta práctica de, de perdonar no es fácil, no va a conllevar tiempo, no va a conllevar paciencia y sobre todo nos va a conllevar mucha determinación. Y esta determinación básicamente lo quiere decir que, que nos hagamos consciente que somos nosotras y nosotros quienes decidimos caminar por la vida con hostilidad o caminar sin ella. Ya sea hostilidad contra otro, ya sea hostilidad contra nosotros. Y que el acto de perdonar requiere mucho mucha fortaleza interna y salir de la historia de víctima en la que muchas veces nos ponemos. Y ¿Sí? aquí también tenemos que aplicar mucha inteligencia emocional. Pero que podemos hacerlo, seguro que podemos hacerlo. Y empezamos intentando, empezamos intentando con, con cosas que sean más, más pequeñas, que sean menos intensas, que nos permitan ir poniendo en práctica todo esto y esto como fortaleciendo como ir fortaleciendo el músculo del perdón. Con práctica pequeña, cada día aplicando, mirando, y quizá un día tomamos una situación y decimos, vamos a explorarla, a ver si estoy listo para, para hacer la práctica de perdón con esta con este pendiente que tengo aquí, con esta el trauma o la herida número 2 que saqué de mi mochila. Y empezamos a practicar. Como siempre. Poco a poco, constantemente, y la continuidad, vamos creando ese músculo del perdón. Y espero que sea un músculo fuerte que nos permita afrontar estas situaciones cuando llegan con mucha entereza, con mucha paciencia, con mucha ecuanimidad. Y pues ¿Qué más puedo decirle? Simplemente quisiera dejarle con, con una cita de Martin Luther King, que espero que le ayude para reflexionar. y Dice así, El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Les deseo que tengan un resto de domingo muy fructífero, que, que su vida se llene de práctica de perdón, tanto para otro como para con ustedes mismos. Y que estén muy bien. Nos vemos pronto en una siguiente ocasión.